Hola qué tal muchachos mi nombre es Geomer Bencomo espero que se encuentren muy bien este eh, esta es una serie de video tutoriales que estoy haciendo acerca de la instalación de Ubuntu Server 16.04 eh, es un servidor de desarrollo con eh, para desarrollar valga la redundancia con eh, Ruby on Rails y con base de datos Postgres eh, utilizando Docker eh, ya tenemos nuestra máquina virtual ejecutada, ¿verdad? y este nos vamos a conectar a ella utilizando eh, el protocolo SSH. ¿no? Ya habíamos hecho esto. Talica es nuestra clave que siempre hemos utilizado. Y lo que vamos a hacer es que en el video tutorial, en los video tutoriales anteriores hemos visto cómo eh, clonar, eh, cómo clonar este este, imágenes como clonar imágenes como como correr contenedores como, como hacer cómo importar como exportar eh, imágenes para, para hacer nuestro proyecto lo más portable posible ¿no? ahora eh, qué es lo que vamos a hacer ahorita vamos primero a listar a ver qué contenedores tenemos corriendo docker ps a no tenemos ningún contenedor corriendo docker uh, images para saber cuáles son las, las imágenes que tenemos disponibles y fíjense que tenemos con las que vamos a trabajar o con las que vamos a trabajar es básicamente esta que es una máquina virtual eh, que yo preparé ya tiene un sistema operativo Debian instalado y además de eso eh, trae ya el Rails 5 instalado yo en la descripción del video ya eh, les dejé eh, un enlace para que ustedes se descargaran eh, la, la imagen ¿no? comprimida inclusive la de postgres también la dejé, la dejé lista para que la descargaran ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva una nueva máquina una nueva un nuevo contenedor que básicamente es una instancia de esa de esa esta imagen ¿no? docker run que es el comando para nosotros poder eh, ejecutar y crear un nuevo contenedor a partir de una imagen ¿no? como es un sistema operativo nosotros necesitamos que esa imagen perdón que ese contenedor nos dé acceso para que podamos nosotros crear eh, nuestra aplicación en, en, en rails ¿no? o sea necesitamos que tener acceso a la tty o tener acceso a una terminal para eso simplemente lo que le damos es menos eh, eh, "-it", okay, que de hecho siempre podemos ver cuáles son los comandos eh, disponibles para uno u otro eh, una otra función que tengamos allí en, en, en docker ¿no? Entonces, fíjate, T es para cargar una TTY, ¿verdad? Que es una terminal, básicamente. Y e vamos a buscar el I, I, I. I es interactivo, formato interactivo. Ok. Entonces, escribimos: Docker IT. Docker IT y vamos a colocarle un nombre como ya lo habíamos dicho ya lo hemos visto test app okay. además de eso como vamos a pedir este en la terminal deberíamos decir cuál es el comando que queremos ejecutar si, si nosotros queremos este no le colocamos nada pero claro eh, antes de eso tenemos que utilizar cuál va a ser la imagen que vamos a utilizar y cuál va a ser el tag que vamos a utilizar okay. recuerda que nosotros importamos esa, esa imagen y la imagen tiene el nombre propio de la imagen y un tag okay. luego vamos a decir que una vez que nos crea el contenedor vamos a llamar una terminal bash le dimos Enter y él de manera automática se logueó dentro de nuestra propia máquina virtual. Y si ustedes se fijan, yo le digo ls, esto es un sistema operativo completamente funcional, estamos dentro de nuestra máquina virtual. ¿Okay? Y nosotros ya podemos inclusive ya crear este nuestra, nuestra propia aplicación. La podemos crear en cualquier en cualquiera de las partes que que queramos si quiere la podemos crear aquí mismo decimos rails new new app o vamos a decirle test test app el nombre de la, de la aplicación y supongamos que voy a crear una api le digo menos menos api okay. y él comienza el proceso de instalación de esa de esa máquina este según como nosotros pues te, tengamos el internet pues siempre se va a tardar un poquito más un poquito menos la instalación este pero eh, lo que lo que quiero que mostrarles es que es un es es que crea, crea un contenedor con un sistema operativo completamente funcional ok entonces vamos a parar un momentico para esperar ok una vez que ya <coughs> hayan eh, instalado todo, la, todo la, es el bundler install y el, todo lo que hace que instala todo lo que tiene en el gem file. si nosotros le damos eh, ah, vamos a entrar a, a nuestro contenedor nosotros eh, nos salimos del contenedor eh, lo que hice fue que detrás de cámara le di exit nada más y luego necesitamos volver a entrar a nuestro contenedor le damos docker exec menos it para que no cargue nuestra tty el nombre de nuestro contenedor claro que debe estar tenemos que mandarlo a ejecutar ¿no? test app ok ahora si sí le decimos docker exec menos it test app bash ¿Okay? de esta manera yo voy a entrar de nuevo a mi máquina virtual ok y si listamos eh, los archivos nos damos cuenta que aquí está nuestra eh, nuestra aplicación si entramos a nuestra aplicación y listamos todos los archivos que nosotros tenemos aquí, este, tenemos nuestro proyecto, de hecho le decimos Rails server menos b para decirle que vamos a hacer un bind de nuestra o sea vamos a mapear nuestra o remapear nuestra IP decimos 000 okay. y debería arrancar el, el el servidor el servidor de Puma pero tenemos un pequeño detalle tenemos un pequeño detalle primero que nada eh, nosotros no tenemos no sabemos con certeza cuál es la IP que en estos momentos me está sirviendo me está sirviendo nuestra nuestra aplicación ok propiamente, no, propiamente. Nosotros no, no podemos saber cuál es cuál es la ip porque todo está corriendo dentro de nuestro contenedor ¿ok? todo está corriendo allí a, allí internamente entonces ahí es donde se empieza a complicar la situación porque nosotros deberíamos tener acceso a ese contenedor y deberíamos tener acceso de manera muy fácil y rápida a los datos que tenemos allí, tanto a los datos que tenemos allí como este al propio al propio servidor, ¿ok? Porque la idea es que nosotros podamos probar esa este esa, esa imagen ¿no? que tenemos ahí ¿ok? ¿Qué pasa? Eh, podemos eh, hacer una prueba, o sea verificar aquí, vamos a darle, perdón, vamos a darle Control C, darle Exit para salirnos del contenedor y vamos a mandar a ejecutarlo de nuevo. ¿Qué pasa? Eh, podemos utilizar un comando que se llama docker inspect. Perdón, docker container inspect. Container inspect. Y el nombre del contenedor que vamos a inspeccionar: test app. Y aquí nos dice cuál es la dirección que él está tomando en este momento. ¿OK? esa es la dirección que él debería estar, estar tomando en este momento es decir, vamos a copiar, vamos a entrar a nuestro a nuestro contenedor de nuevo con exec bash ¿OK? le vamos a decir cd espacio test app o sea, vamos a entrar de nuestro, nuestro test app y ahora le vamos a decir rails server nos ve 0000 ok, y de esa manera debería cuando yo escriba esta dirección 172 1702, ok, en, el, en nuestro navegador. Vamos a abrir nuestro navegador, en nuestro navegador y me dice que. Tengo que darle al puerto 3000. O sea, no estamos eh, mapeando correctamente los puertos ni las. Eh, ni los puertos ni la dirección IP de manera correcta. Por tanto, él seguramente no me va a poder eh, resolver esa, esa dirección. Con ese, con ese proyecto que nosotros tenemos allí para eso tenemos que eh, da, cuando creemos nuestro contenedor deberíamos eh, darle ciertos ciertos parámetros en los cuales eh, docker de manera automática pueda mapear eh, nuestros, nuestros eh, puertos para que puedan funcionar correctamente fíjense que él no está resolviendo absolutamente nada por más que nosotros hicimos eh, esto ¿verdad? nosotros verificamos cuál era la dirección que él en ese momento estaba está utilizando porque esta es la dirección que él está usando en ese momento él no logró no logró conectarse de manera correcta a nuestro servidor que está corriendo en este momento okay. entonces bueno puede no puede alcanzar la la página ahora eh, qué vamos a hacer ahora en el momento que nosotros estamos creando nuestros contenedores, eh, vamos a salirnos aquí, exit. Una de las preocupaciones también tiene que ser es cómo nosotros podemos eh, almacenar eh, los datos que, que están dentro de nuestro propio contenedor, ¿okay? Es decir, yo quisiera tener acceso eh, a crear eh, nuevos, nuevos, este. Eh, controladores, modelos y todo lo que yo absolutamente todo lo que necesite que dentro de nuestra propia aplicación es una de las preocupaciones que tendría. La segunda sería sería cómo este hacer persistente los datos, es decir que nosotros podamos inclusive borrar el contenedor y se pueden mantener los datos que, que tenemos allí. Pero ahorita lo que vamos a hacer es que tenemos que mapear volúmenes y mapear puertos. Son dos cosas que, que nos interesan. ¿Por qué mapear volúmenes? Bueno, porque nosotros necesitamos programar nuestra aplicación y no estar entrando eh, a cada rato y trabajar dentro de, del, del contenedor propiamente. Lo que necesitamos es hacer un mapeo de nuestros datos allí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos eh, crear en un momento dado una... Eh, una carpeta y podamos tener acceso a los datos que están dentro de ese contenedor, es decir, está, recuerden que con Docker estaríamos corriendo una máquina virtual dentro, o sea, un contenedor que es una máquina virtual dentro de nuestra propia máquina virtual que la tenemos en VirtualBox, dentro de nuestro sistema operativo anfitrión que sería en este caso pues Mac eh, OS X. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a borrar ese contenedor y lo vamos a crear de nuevo. Ok. Docker PS-A. Ya no tenemos contenedores disponibles. Ahora sí. Ajá. Aquí tenemos esto, ¿verdad? tenemos eh, el it para que para poder cargar eh, el comando de bash o sea un comando una terminal tenemos el menos menos name para darle el nombre a nuestra aplicación pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a mapear volumen para esto eh, le vamos a decir es que el, el, la, la, el comando menos b y le vamos a decir que va Vamos a, a utilizar una carpeta dentro de nuestro eh, sistema operativo anfitrión, que en este caso, nuestro sistema operativo anfitrión sería la máquina virtual que tenemos, valga la redundancia, virtualizada con VirtualBox. Okay. Entonces, la dirección de nuestro mapeo va a ser el siguiente. Va a ser este, HomeBJ y le vamos a crear test app ese va a ser nuestro eh, volumen el que vamos a utilizar para nosotros eh, mapear ahora, este va a ser el volumen que vamos a tener en nuestro sistema operativo anfitrión pero, tenemos que decirle cuál va a ser el volumen que va a tener dentro del contenedor, es decir vamos a crear una que se llame app puede ser. Okay. otra de las cosas que tenemos que decirle cuál va a ser el, el, el directorio de trabajo en el cual va a trabajar de, va, va, o sea, la redundancia va a trabajar la propia el propio contenedor cuando nosotros este lo creemos para ello simplemente le decimos menos w y ese va a ser el, el working directory o el directorio de trabajo working folder este y por lo general pues si nosotros vamos a mapear nuestra aplicación de rails y sabemos que nuestra aplicación de Rails va a estar o queremos que esté en slash app pues ese va a ser el director de trabajo slash app esa es la dirección que va a tener nuestro proyecto dentro de nuestro contenedor okay. otra de las cosas que tenemos que hacer es mapear los puertos cómo bueno con la directiva menos p esa directiva menos p lo que va a hacer es que le vamos a dar dos parámetros el primero va a ser cuál va a ser el puerto que queremos mapear en nuestro eh, contenedor, en nuestro contenedor propiamente, ¿ok? y este que sería el puerto 80, ¿verdad? que vamos a mapear, a cuál va, a, cuál va a ser el puerto final, el cual va a rotear por lo general cuando nosotros ejecutamos Rails S él lo va a crear en el puerto 3000 pues entonces ese es el que nosotros vamos a utilizar es decir, lo que le vamos a decir es que nuestra máquina virtual o sea, nuestro contenedor va a mapear todo lo que venga por el puerto 80 y va a ser mapeado el puerto 3000 que nosotros queramos ok, entonces una vez que nosotros lo tengamos listo una vez que nosotros lo tengamos listo vamos a ejecutar nuestra eh, nuestro, nuestro contenedor y listo él ya lo creó no tenemos nada, fíjense que él de manera automática se metió dentro de nuestra carpeta, o sea, se una vez que se logueó dentro de nuestra máquina, nuestro, nuestro contenedor, de una vez utilizó nuestro, o sea, se fue hasta nuestro, nuestro directorio de trabajo, que es el slash P, el slash app. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no pudimos mapear esto? esta dirección que nosotros tenemos aquí porque básicamente esto es una dirección que estaría o estaba dentro de nuestra máquina virtual es decir, nosotros no tenemos acceso allí nosotros tenemos acceso hasta la dirección 192.168.56.101 192 esa es nuestra dirección nuestra dirección de nuestra máquina virtual o sea, la dirección de que tiene nuestra máquina virtual Ahora, si nosotros no especificamos puerto pues evidentemente lo va a utilizar el puerto 80 por tanto que si nosotros mandamos a correr nuestra, eh, nuestra aplicación de Rails él va a mapear desde el puerto 80 al puerto 3000 y todo debería funcionar perfectamente claro en este momento no tenemos un, un proyecto de Rails creado y entonces lo que vamos a hacer es que eso es lo que precisamente lo que vamos a hacer, le decimos Rails new dónde lo vamos a crear aquí en esta carpeta le decimos punto no es necesario que le damos el nombre ok lo vamos a crear allí allí dentro entonces cuál va a ser el nombre eh, eh, va a ser esta de, va a estar dentro de esta misma carpeta ok ahora lo que vamos a crear es una API vamos a suponer que vamos a crear una API listo con esto bastaría ok sí recuerden que si sí, nosotros vamos a crear eh, un proyecto nuevo y pudiéramos inclusive decirle cuál va a ser nuestra base de datos predeterminada que para un entorno de, de prueba iríamos a, a utilizar Postgres SQL okay, pudiéramos decirle pero ahorita nosotros no no necesitamos esto o sea, simplemente le decimos que vamos a crear una API ok pudiéramos decirle también que sin sin test unitarios no vamos a utilizar test unitario no vamos a utilizar sprockets que es este la precompilación eh, nos sirve para hacer una precompilación de nuestros archivos js este, y, y css con la gemano eh, tampoco tampoco necesitaríamos tampoco eh, los turbo Links deberíamos escribir skip turbolinks okay, con esto sería suficiente vamos a iniciar nuestro nuestro proceso de trabajo si abramos, si, si nosotros abrimos aquí otra terminal y entramos a nuestra máquina virtual la que tenemos en, en virtualbox metálica nosotros ya o sea ya se creó este este directorio ¿verdad? cuando yo creé el contenedor el creó ese directorio si entramos a ese directorio de manera automática ya tenemos los archivos que, que, se, que se crearon dentro de nuestro contenedor es decir está siendo mapeado en este momento el con el directorio el directorio que está en, en en slash app verdad lo está mapeando en este momento para test app que es dentro de nuestra máquina anfitrión que en este caso sería pues nuestra máquina o sistema operativo ubuntu server 16.04 ¿Okay? ahora fíjense que listamos aquí todo que nuestro paquete tendríamos que esperar a que termine la instalación vamos a esperar un momentico a que termine la instalación ok ya instaló ya instaló todas las todas las gemas que necesita nuestra aplicación y vamos a hacer esto una prueba rapidita ok le decimos rails server menos b para que me haga un bind de nuestro nuestro eh, nuestro nuestra IP, okay, y la abra para que nos podamos conectar, okay, de manera automática él debería crearla en la dirección, en, utilizando el puerto 3000, y si yo entro a esta dirección 56.1.0.1 debería entrar a nuestra aplicación Rails, ok porque qué es lo que está ocurriendo para que entendamos de nuevo qué es lo que está ocurriendo nosotros tenemos una máquina virtual, ¿verdad?, en nuestro VirtualBox, ¿cierto?, chévere. Esta máquina virtual está corriendo en el puerto, en, perdón, con la IP 192.168.56.1.0.1. Dentro de nuestro servidor está corriendo el servicio Docker, que es un servicio de virtualización adicional que utiliza contenedores para poder correr eh, aplicaciones. Eso, En eso estamos claros, ¿no? Ahora, cuando nosotros creamos nuestra aplicación, vamos a cerrar esto un momentico. Vamos a cerrar inclusive esto, esto. Cuando nosotros creamos nuestra aplicación de Docker, nuestro contenedor de Docker, que básicamente es una instancia de una de una eh, de las imágenes que ten, tenemos allí eh, disponibles. Lo primero que hicimos fue, bueno, decirle, vamos a utilizar eh, una TTY, o sea, una terminal para correr eh, un comando que en este caso pues va a ser BASH, que es el que nosotros necesitamos conectar, o sea, nos vamos a conectar a la terminal de ese contenedor dijimos que ese contenedor que estaba preparado con Rail 5 que es Beyond, es Rail 5 lo que hace es que eh, está creado con, con un sistema operativo Debian ¿no? instalado sistema operativo Debian ya interno ¿no? Por eso es que nos queremos conectar al, al Bash. O sea, nos queremos conectar a la terminal. Ese, ese contenedor va a tener un nombre que se llama TestApp. Es un nombre, nombre cualquiera. Yo lo pude haber colocado de cualquier manera. Y vamos a mapear dos cosas. Primero que nada, el volumen. Segundo, el puerto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros mapeamos el volumen, es para nosotros poder tener acceso a... Eh, los datos que están dentro de nuestra aplicación, es decir, todos los controladores, los modelos y todo, absolutamente todo lo que hagamos dentro de nuestra aplicación en cuanto a la parte de programación propiamente. Tiene dos parámetros: en prim el primero es dónde va a mapear nuestro, nuestro proyecto, que en todo caso sería una, una carpeta local que él crea de manera automática. De manera automática Y además de eso, cuál va a ser la, la carpeta que vamos a conseguir En el contenedor O sea, es decir, vamos a mapear Lo que tengamos en esta En esta En esta carpeta, lo vamos a A mapear a la carpeta test app Que va a estar en nuestra Máquina virtual Además le estamos diciendo que El directorio de trabajo va a ser slash app o sea, que va a ser la, la carpeta que está en la raíz de nuestro contenedor. Que se llama app. Y el puerto que vamos a mapear es el puerto 80 al puerto 3000. Es decir, cuando nosotros corremos nuestro contenedor. El, el, cuando nosotros corremos el servidor de nuestra aplicación. este Que está dentro de nuestro contenedor. Él se va a correr en el puerto 3000. Pero nosotros necesitamos que lo mapee desde el puerto 80. Como ya tenemos acceso a esta dirección y hacemos el llamado al puerto 80 porque es lo mismo que si yo hiciera esto, ¿verdad? Él va a mapear desde el puerto 3000 que crea nuestro rail Server hasta el puerto 80, ¿ok? O mejor dicho, desde el puerto 80 al puerto 3000. Básicamente eso es lo que hace. Básicamente eso es lo que hace. Si nosotros decimos Docker PS... No va a estar nuestra, nuestro servidor corriendo, o sea, nuestro contenedor corriendo, sino que tendríamos que decirle Docker Start para que inicie Test APP. Una vez que esté corriendo, le decimos Docker PS. Fíjense que ya está corriendo y nos dice cuál es el mapeo de los puertos que está utilizando. Además de eso, pues ahora vamos a ejecutar otra vez eh, la terminal o podemos ejecutar eh, cualquier comando. Utilizando docker exec-it, ¿cómo se llama nuestro contenedor? Se llama test testapp. ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a correr? Bueno, vamos a correr directamente un rails server-b0000. ¿Okay? debería correr nuestro puma, nuestro servidor, y deberíamos tenerlo disponible así como. Como ahorita, si lo cancelamos, pues él evidentemente, pues no va a estar, no vamos a tener acceso, porque no lo estamos corriendo, ¿ok? Vamos a iniciar de nuevo nuestra aplicación, pero si necesitamos correr el, la terminal, le decimos bash simplemente, y entonces él nos va a dar el prompt en nuestra terminal, ls y aquí tenemos nuestro nuestro proyecto igual podemos hacer lo mismo que hicimos con el comando anterior sería este que que corra, le estoy diciendo que corra en la terminal este comando evidentemente en el directorio de trabajo que en nuestro directorio de trabajo dijimos que era slash app que es este que nos está corriendo que nos está mostrando aquí y hacemos esto él va a ser absolutamente lo mismo como el comando anterior como el comando que acabé de hacer en este momento ahí está chévere Lo está corriendo perfectamente <coughs> ok fíjense entonces ahora qué tendríamos que hacer ahora qué tendríamos que hacer ahora vamos a salirnos de aquí vamos a ejecutarlo de nuevo para mantenerlo allí ahora qué tenemos que hacer bueno eh, configurar nuestro nuestro este sublime text para poder eh, tener disponibilidad de los archivos que nosotros creemos en nuestro en nuestra máquina virtual o sea en test app okay. entonces qué tenemos que hacer tenemos nuestro sublime text aquí está nuestro sublime text y lo que vamos a hacer es algo muy sencillo vamos a crear aquí una carpeta folder que se llama test app y nos la pasamos a nuestro este sublime nuestro sublime eh, nuestro sublime ya debe tener instalado un plugin que se llama SFTP y si no lo tienen instalado pues ahí lo que tienen que hacer es muy fácil tienen que instalar aquí sobre nuestro Sublime, el Sublime Package Control vamos Installation Y para instalar el Sublime Package Control lo que hacemos es que nos copiamos esto porque estamos utilizando el Sublime Text 3, nos copiamos esto nos vamos aquí al Sublime, le damos View, Show Console y nos pegamos ese código que tenemos allí, le damos Enter y él debería hacer la instalación de manera automática para poder instalar un paquete le damos control shift p le damos Install Package y vamos a buscar uno que se llame sftp okay, cuando nos aparezca aquí la lista de los repositorios al escribir sftp es el primero que nos aparece le damos enter y él va a hacer la instalación okay. no debería haber mucho misterio con eso ahora eh, lo que vamos a crear es que este le vamos a decir que este directorio nos va a traer bueno aquí le decimos sftp ¿verdad? ahí debería aparecer el primero, como yo ya lo tengo instalado, pues no va a aparecer en la lista. Como sabemos que está, está instalado, eh, vamos a hacer una lista de paquetes: SFTP. Ahí está, ahí lo tengo instalado el SFTP. Okay, ese es el, este es el paquete que ustedes van a instalar. Okay. Ahora, lo que vamos a hacer es que necesitamos que esta carpeta se traiga los datos que tenemos en nuestra máquina virtual que lo tenemos en esta carpeta que está dentro de nuestra máquina virtual, ¿ok? Entonces, le damos clic con el botón derecho, SFTP, map to remote. Lo primero que vamos a cambiar es en estos, en estos, en este, dirección, eh, en este, en este eh, comando, upload and save. Lo vamos a colocar true, lo vamos a cambiar de true, ¿ok? Lo lo que quiere decir es que lo que este comando lo que va a permitir es que cuando yo le dé guardar a cualquiera de los archivos, él se va a subir de manera automática a nuestro eh, servidor, es decir, se va a almacenar aquí, y a su vez, como tenemos mapeada esa carpeta, pues este se va a mapear, se va a guardar de manera automática en nuestro servidor de, de nuestro contenedor de, de Docker, donde dice host, le damos la dirección 192.168.56.101 username bj password metálica son los datos para nosotros poder acceder a nuestra a nuestra máquina virtual aquí va a ser home bj y la carpeta de nuestra de nuestro proyecto se llama test app test app Okay. y no necesitamos traernos los temporales no necesitamos traernos los temporales listo una vez que tenemos esto guardamos el archivo aquí tenemos el archivo y vamos a hacer el mapeo de remoto local si todo está correcto él debería traerse los datos y aquí él se está trayendo todo el proyecto que tenemos almacenado en nuestra máquina virtual ¿okay? nuestra máquina virtual que a su vez está dentro del contenedor es decir estamos trayéndonos los datos que está en la carpeta mapeada de nuestra máquina virtual cuál es la la carpeta mapeada test app ¿okay? si entramos de nuevo supongamos test app bash o, bueno, vamos a correr un comando de Rails Vamos a decir Rails, generate Vamos a generar Este Un scaffold, por ejemplo Scaffold Scaffold Y vamos a crear Supongamos Este eh, una, una, una Un modelo que se llama el libro Por ejemplo, books Book, scaffold book el, el primer campo que le vamos a colocar es title. O vamos a utilizar un solo campo. String de tipo string. ¿Vale? Listo. Y le vamos a generar book String. Ok. Debería. Ok. Estos fueron los archivos que se creó. Estos archivos de manera automática van a estar disponibles en nuestra carpeta test app. como sabemos nosotros eso? eso lo creamos fue dentro de nuestro contenedor pero como la carpeta está mapeada lo vamos a tener disponible en nuestra carpeta mapeada del servidor entonces eh, vamos a entrar vamos a listar uh, database migrate y ahí está nuestro archivo eh. es el, por ejemplo el archivo de migración hacemos un cat, ahí está el contenido lo cual quiere decir que lo vamos a tener disponible para nuestro sublime. Aquí no tenemos nada, pero si nos traemos, le decimos de remoto local, él automáticamente se va a traer todo lo que él creó. Tenemos Books Controller, él creó sobre el, el scaffold, tenemos el modelo Book. Aquí está. Y además de eso, la migración... Okay. ¿Qué otros datos creó? Ah, bueno, creó aquí en la en la configuración, routes, la ruta, me creó una nueva línea ¿no? para poder entrar. Okay. Y entonces, bueno, de esa manera, pues, yo creo que esto es todo por por este eh, video tutorial. Espero que les haya gustado. Eh, pueden suscribirse a mi canal o le pueden dar me gusta también al, al al video, al video, tutorial, si les gustó, este, traten de, bueno, compartir con sus compañeros de estudio, con sus amigos, eh, todo lo que quieran, y también pueden este, escribirme cualquier comentario. Eh, muchísimas gracias, lo espero en el siguiente video tutorial o serie de video tutoriales. Muchísimas gracias, hasta luego, bye bye.